Muchas gracias, señor presidente. Los informes sobre la cuenta general del Estado de los ejercicios 2013 y 2014 ya fueron vistos en la Comisión Mixta para la Relación con el Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, en esta intervención nos limitaremos a hacer algunas, gracias. Nos limitaremos a hacer algunas consideraciones eh, que consideramos relevantes en, en nuestro grupo. La primera consideración que queremos hacer tiene que ver con la necesidad de acortar los plazos de presentación de los informes para que la labor de fiscalización y control sea realmente efectiva. De poco sirve que estemos viendo informes de la Cuenta General del Estado del año 2013, cuando han pasado ya cuatro años, o que en la propia Comisión estemos viendo informes del año incluso 2008. Además, también sería necesario incrementar la información prevista de las entidades que forman la cuenta general del Estado. Y Por su especial gravedad, queremos remarcar que hay entidades que siguen sin rendir cuentas, como son los casos de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura. El propio funcionamiento del Tribunal de Cuentas sufre carencias que deberían ser corregidas y queríamos apuntar al menos tres. En primer lugar, una excesiva politización del Consejo. En segundo lugar, el abuso de los procedimientos de contratación por libre designación. Y, en tercer lugar, la ausencia de mecanismos de auditoría interna. Además, creemos que se debería incorporar la auditoría de gestión, es decir, auditar el cumplimiento de los procedimientos legales en la ejecución y modificación del presupuesto. Y, a este respecto, el incumplimiento de estos procedimientos ha sido, de hecho, una de las pautas habituales de este Gobierno y del Ministerio de Hacienda. Los métodos recurrentes para saltarse los presupuestos generales del Estado han sido dos. En primer lugar, las modificaciones de crédito y, en segundo lugar, la no ejecución presupuestaria. Las modificaciones de crédito son cambios introducidos por el Gobierno en los presupuestos aprobados. El Gobierno ha usado este mecanismo eh, previsto para gastos excepcionales y no previstos con la finalidad de realizar cambios arbitrarios y camuflarlos. Un buen ejemplo de esto es el presupuesto de defensa. En los últimos años el presupuesto del Ministerio ha tenido modificaciones de crédito que lo han aumentado en hasta un tercio. Además, el Gobierno ha esperado recurrentemente al mes de agosto para introducir estas modificaciones y evitar así el escrutinio público. Por otro lado, tenemos la no ejecución del presupuesto. En 2013 se dejó sin ejecutar el 6,3% de los presupuestos generales del Estado. En 2014 fue un 5,3%. El presupuesto de 2016 ha batido todos los récords. 5.400 millones de recortes encubiertos que se han consolidado para el año 2000, 2017 con la aprobación del techo de gasto, gracias al apoyo inestimable de sus socios del Partido Socialista y de Ciudadanos. Con todo ello, el Gobierno está incumpliendo el artículo 134.2 de la Constitución española que indica que los presupuestos incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público, así como el artículo 134.1 de la Constitución que señala que corresponde a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. El abuso de estas prácticas opacas atentan contra el proceso presupuestario lo manipulan, de hecho, obedeciendo a los intereses del Gobierno. Seguimos esperando que el Gobierno presente para este año los presupuestos generales del Estado, mientras el Partido Popular trata de cuadrar su aprobación con sus propios intereses y con los del Partido Socialista, que tiene Congreso en mayo, y con los del PNV, que tiene sus propios presupuestos que aprobar. Nosotros ya les adelantamos. Señores del Partido Popular, que los enmendaremos y los rechazaremos si siguen en la misma senda de años anteriores, debilitando nuestro estado de bienestar, reforzando el aumento de la brecha social y llevándonos directos hacia el subdesarrollo. Muchas gracias.